El 4 de mayo del año 2023 se gestó una reunión muy importante en el municipio de Felipe Carello Puerto, en Quintana Roo, México. Ahí la presidenta municipal, Mari Carmen Hernández Solís, reunió a siete expresidentes municipales y esto es lo que concluyó Mari Hernández sobre este importante encuentro. Yo creo que rescato esta esta reunión, muy importante, creo que era necesario en la etapa que lo estamos viviendo. ¿Cerraste ahorita? acuerdo político con él? Sí, por supuesto. No, Bueno, yo creo que no hay mejor eh, acuerdo político que le vaya bien a Felipe Carrillo Puerto. Este, Creo que eh, saben de mis intenciones políticas, claro, para darle continuidad al proyecto. Todos coincidimos en que tres años son insuficientes para darle claro, eh, a un proyecto. Y obviamente, ¿no? la, la idea es de que se sientan sumados que más adelante no no solamente quede en una suma de gobierno, sino una, una, una suma política que, que, que pueda darse de manera ¿Pero natural. Estabas, ¿Estás de acuerdo que se sentían que no estaban siendo considerados? Sí, claro, claro, efectivamente no. Sí. ¿Esto es lo que dijeron los expresidentes municipales al salir de la reunión? ¿Qué tal amigos de Cancún, y Contrapunto Noticias? Estoy con dos expresidentes municipales de Felipe Carrayo Puerto, señor Eladio y señor Sebastián. ¿Es correcto? ¿Qué tal? ¿Cómo se fue en la reunión? Muy bien, muy positiva la reunión con Mari, la presidenta municipal de nuestro municipio. Sí, todo positivo, todo pues, a, a realizarse a futuro. Creo que hay muy buena voluntad eh, política y, y decidida de la presidenta para, pues, para ir aterrizando varios proyectos que se sugirieron y que están en la mesa en la mesa y pendiente de desarrollar ¿Llegaron a acuerdos políticos? No, precisamente llegamos a ningún a, no, no manejamos cuestiones políticas ¿sí? No llegamos a O sea, no podemos hablar de acuerdos Una mesa de De reunión de trabajo De participación Ciudadana, en este caso Nosotros los presidentes municipales bajo la convocatoria de la presidenta Y este Pues opinar sobre nuestras experiencias Y este y de algunos proyectos de desarrollo, desarrollo de la propia comunidad. ¿sí? ¿Cómo califica la reunión? Nos satisface la, la apertura que tiene para escuchar la opinión de eh, los sectores de la comunidad, y en este caso de los expresidentes municipales, que eh, según vimos la participación de ellos fue de... Manera muy positiva. Fructífera reunión, sobre todo histórica. Así es. es una se hizo una remembranza de lo que le, le tocó hacer a cada quien en su período y con con base a eso bueno pues este pensar en lo que se puede hacer en el sobre lo que se está haciendo y lo que se puede hacer en el futuro. El consejo para Mari para que su administración trascienda que siga escuchando la voz de los, todos los sectores de la sociedad de Felipe Carrillo Puerto. Yo creo que cuando uno trabaja escuchando la voz del pueblo, difícilmente se equivoca. ¿Qué tal amigos de Cangún Chani, Contrapunto? Estoy con Sebastián, ex expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, que está saliendo una reunión importante. ¿Qué tal fue la reunión? ¿sabes? Muy bien, fue una reunión muy este, amistosa, una reunión donde todos platicamos con la Presidenta Municipal, Mari Hernández. Y entonces se acordó que vamos a tener otra reunión muy pronto y también vamos a tener pues una, una reunión en mi radio difusora. Eh, nombramos al profesor Javier Novelo para que él eh, busque el nombre de esa reunión donde vamos a estar todos los expedientes municipales, aunque sea una hora, hora y media en mi rayo todas las mañanas. Mayormente se habló sobre los trabajos pendientes, sobre algunos problemas que tenemos dentro de esta ciudad y en todo el municipio. Hablamos del tren Maya que nos va a beneficiar mucho, del nuevo aeropuerto aquí de Muyil y hablamos sobre una salida al Mar Caribe. Sí, que se ha hablado demasiado de él en los últimos días. Sí, fíjate que aquí estamos muy de acuerdo con la con nuestra Presidenta Municipal. La vamos a apoyar en todo lo que se pueda. Estamos año y medio, más o menos, que está trabajando María Hernández. ¿Cómo calificaría su trabajo? Para mí, muy bien. Porque aparte de que es una mujer, pues este, le está echando muchas ganas, quizá por su juventud, porque también ella es la ciudad de aquí en Carriopuerto. Y ahí estuvimos aquí platicando con ella, en un ambiente de mucha cordialidad. Ese tipo de reuniones, histórica, porque no se había pasado con antelación en Carrillo Puerto. ¿Cómo lo califica usted? Como magnífico, porque no se había hecho en otras administraciones. Ahora sí, faltaron algunos compañeros, pero porque no estaban aquí, estaban afuera, pero yo creo que la próxima reunión, acordamos que cada mes vamos a tener una ah, reunión similar. Excelente. Aparte de que vamos a tener un programa en, allá en la radio. Excelente. Si usted te da un consejo a Mari. ¿Cuál sería con su experiencia? Bueno, con mi experiencia, pues que siga adelante, que no se vea que está sola, que estamos con ella y todo el pueblo también, porque aquí lo que vale son las obras, hay que pues, cumplir con nuestra promesa. Terminando una reunión muy importante, ¿de qué se trató platicando? Es correcto, es sobre el desarrollo que hemos tenido eh, con Felipe Carrillo Puerto, la experiencia que hemos tenido. Y el proyecto, los programas que trae ahorita la presidenta, como abrir la ventana al, al mar, que es lo más importante para el desarrollo de este municipio. Un proyecto largamente acariciado. Acariciado desde hace más de 20, 30 años. Y la presidenta pues está este, con nosotros como pidiendo consejos, asesorándose y buscar cómo o de, de qué forma pudiese lograrse eh, tangiblemente y más fácil. Todos dimos nuestra opinión, todos hablamos de nuestra experiencia y de lo que vemos en carrillo Puerto qué hace falta, cómo hace falta, cómo se puede hacer. Es no lo mismo estar montado un caballo que verlo por fuera. Por supuesto. Una. ¿Cómo calificaría el primer año y medio de trabajo de María Rández? ¿A la mitad del camino prácticamente? Mira, la mitad del camino te lo califico como un 7. ¿Por qué? Porque ella entra con una deuda del ayuntamiento terrible y está tropezando esos vaivenes para poder solventarlos. Eso te lleva mucho tiempo. Entonces, lógicamente, no te dejan trabajar. No te dejan hacer tus proyectos, tus programas. ¿Por qué? Porque no tienes el recurso, uno, el otro. El recurso que está hay que solventarlo también, pero no es tu responsabilidad, es la responsabilidad de terceros. Pero ella lo tiene en su propiedad. ¿Lo asume? Lo asume. Exactamente. Entonces es lo que ya afortunadamente nos dijo ahorita que ya hay tres anuencias ganadas, que va por buen camino y que va a solventarse todo. Excelente. ¿Y hicieron acuerdos políticos? Acuerdos políticos que vamos a seguir reuniéndonos peri periódicamente, que vamos a tener con ella acercamiento para, para seguir teniendo sus consejos y que eh, lo que nosotros podamos obtener como orejas tal vez fuera, que se lo comuniquemos que no seamos malos, <risa> pero vale la pena. Si usted pudiera dar un consejo a María Hernández, ¿cuál sería? Que, ¿Con su experiencia? Con su experiencia, que se acerque a la gente, la gente es noble, nuestra gente, el pueblo es noble, que se acerque, se lo dije, acércate a la gente, date baños de pueblo, acércate a la ciudadanía, camina a un pueblo, salta al parque, camina en el parque, que te vea la gente, eso da mucho que ver y o que vayas tú a una comunidad visites dos, tres, salgas y te ven que estás trabajando estás en el pueblo, pero estás viendo también la necesidad del pueblo, exacto te estás dando cuenta de muchas cosas Bueno, yo creo que es una reunión muy importante en la cual la Presidenta Municipal nos ha dado a conocer cuáles son los proyectos que tiene para Felipe Carrillo Puerto que son proyectos integrales desde la imagen de lo que es la imagen urbana de Felipe Carrillo Puerto la mejora de ciertos espacios, avenidas, el parque, el mejoramiento del alumbrado público, la mejora de la eh, recoja de basura y sobre todo un proyecto emblemático para nosotros, expresidentes municipales, que siempre lo planteamos, que Carrillo Puerto tenga una entrada, un camino de mejora al mar, a nuestras bahías. Tenemos dos bahías la vía de la Ascensión y la Bahía del Espíritu Santo, que es un antiguo puerto a vivía chico. Todos nos sumamos a, a este proyecto, dimos las ideas necesarias de poder eh, complementar o qué nichos de oportunidad puede tener este acceso de 57 kilómetros de carrillo puerto al mar. ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy enriquecedora la reunión, hemos quedado como una mesa permanente ...de trabajo para poder tener una mejor vinculación con la ciudadanía... ...con la actual presidenta este, municipal. Yo creo que tuvimos éxito en algunas cosas... ...hay que reconocer eh, qué no logramos, por qué no lo logramos... ...y que hoy, eh, después de ser parte de una administración... ...hoy tenemos una visión más amplia... ...y yo creo que sería egoísta de nuestra parte... ...no compartir estas experiencias con ella. Y sentimos una Mari muy receptora en, en la opinión de, de, de todos los expresidentes municipales para que con las ideas o la lluvia de ideas que hubieron, ella pueda fortalecer más la situación. Y un punto que nos une es que amamos y queremos a Carrillo Puerto, aquí nacimos, aquí vamos a quedarnos en la vida, ¿verdad? Y yo creo que es de sabios también reconocer ciertos errores y poder contribuir para poderlos este mejorar. ¿Se habló de la reelección? No, no, no tocamos temas políticos. Yo creo que lo dijimos una, en la entrada de la reunión. Aquí es quitarnos este, etiquetas partidistas. Vamos a sumarnos a un trabajo propositivo de reencuentro de la clase política de Carrillo Puerto. Sí, yo creo que en un principio había cierta situación de cerrazón. Fuimos invitados a la toma de protesta. También aclaramos ese punto en el cual creo que no fue la forma correcta de expresarse por parte de ella de las administraciones pasadas. Si alguna administración que ella eh, sustituyó en su momento tuviera alguna responsabilidad, pues hay instancias ¿no? en las claro. cuales se tienen que hacer las investigaciones este, necesarias, pero pues en ese momento, en la generalización que se hizo, pues no se gustó a, a muchos presidentes y yo también creo que ese punto quedó aclarado. Eh, estamos terminando una reunión de trabajo, yo creo que muy productiva, de verdad. Eh, esa este, situación de poder intercambiar ideas, de intercambiar eh, propuestas, de proyectos... Esa apertura que tiene hoy la presidenta municipal de acercarse a los compañeros expresidentes, a un servidor también como expresidente, yo creo que dice mucho. ¿no? Y dice mucho de bueno, porque sin duda alguna esa combinación de como dijera la canción de experiencia y juventud yo creo que debe de, de fructificar positivamente para Felipe Carrillo Puerto ¿no? la experiencia que hemos tenido en, en, en diversos rubros que se han puesto en la mesa se han puesto a consideración de la presidenta yo creo que el, el hecho que nos escuche y que nos tome en consideración estos proyectos yo creo que vamos de y a los acuerdos de los que llegaron. Bueno, los acuerdos es precisamente de continuar trabajando de poder coadyuvar nosotros con ella en los diversos proyectos que hoy por hoy tienen que consolidarse en este año eh, aunado a lo que es el proyecto muy importante yo considero para Felipe Carrillo Puerto que hemos estado buscando desde hace muchos años como el proyecto de la puerta al mar y precisamente también hoy pusimos a disposición de la presidenta el proyecto de una ventana al mar bueno y como expresidente con la experiencia que tiene sus compañeros que también estuvieron presentes como de la administración de Mariana? Mira, eh, es un año, año y medio casi, eh, de administración que lleva a ella, la verdad, consolidar proyectos en tan poco es un reto bastante grande. Es difícil la administración, yo creo que falta muchísimo por hacer, eh, la población es, eh, tiene un crecimiento enorme día con día, ahora lo vemos con la llegada de, de, de la gente que viene a realizar trabajos para el aeropuerto y para el Tren Maya, los servicios cada día van quedando pequeñitos, entonces es eh, parte de las propuestas el hecho de que la presidenta, el gobierno en turno estatal o federal, tiene que ayudar a los prestadores de servicios, porque precisamente los prestadores de servicios tienen que incrementar los servicios y mejorarlos, desde luego, para poder nosotros enfrentar lo que se Pero yo creo que hay una coyuntura bastante fuerte el día de hoy. La pérdida decisión del gobierno federal, en especial del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de voltear los ojos hacia el sureste mexicano de voltear los ojos hacia Quintana Roo y sobre todo de Felipe Carrillo Puerto, ¿no? voltear a ver a Felipe Carrillo Puerto que años y años y años ha estado en el olvido. Entonces yo creo que los carrilloportenses hoy por hoy vamos de gane. Esa decisión de, del gobierno federal y la decisión de la gobernadora de apoyar también a la presidenta municipal María Hernández, oye, yo creo que vamos de gane. ¿Cómo estuvo esta reunión con María Hernández? Digo, ya sé que eres regidora, ya sé que la ves comúnmente, mi pregunta es muy acuciosa porque tiene que ver precisamente con la diferencia entre una reunión oficial entre el Cabildo y una reunión entre expresidentes municipales, como lo eres tú, con la actual presidenta municipal. ¿Cuál es la diferencia que hubo? Pues la diferencia es de que en, en el tema de Cabildo, pues al ser pues, una regidora pues, de oposición, ¿no? en muchas ocasiones pues no hay quizás esa apertura para poder... Externar. Hoy tuviste mejor apertura hoy, para poder... Claro, para hoy una mejor ella. apertura. Eh, ¿Cómo pues, qué le dijiste, por ejemplo, que no le hayas dicho en Cabildo? Pues lo que, lo que creo que es importante eh, resaltar es en el tema de, del tema de seguridad pública, que aunque lo he externado en Cabildo... En, en, en alguna reunión que tuvimos en un corto tiempo de participación, sí. hoy se lo, pude, se lo pude externar de manera abierta, ¿no? que es una preocupación de todos los ciudadanos, que hay, hay temor en la ciudad porque todavía no empieza a operar el, el Tren Maya ni, ni el claro. aeropuerto y ya se empieza a sentir... Y, ¿Y estás de acuerdo fuerte, que, ¿no? que la inseguridad puede crecer con esos proyectos? Definitivamente, y creo que como hoy lo comenté en la reunión, es importante sentar las bases de la seguridad pública en el municipio, porque si bien es cierto, se ha trabajado en otras administraciones, hoy el escenario es completamente diferente, claro. ¿no? Y si no nos preparamos desde ahorita, que es el inicio de la operación de estos proyectos nacionales pues nos va a rebasar en los próximos meses. ¿Es con buenos ojos que, que Mari pudiera reelegirse? Pues yo creo que ese es un tema que, que tiene que valorar ella, es una percepción que tiene que tomarle la ciudadanía, ver cómo están este, claro. pues la aceptación de su gobierno. ¿Qué piensas que en esta reunión con expresidentes municipales y la presidenta municipal no haya sido invitado José Esquivel? Pues la verdad es que considero que pues debimos ser convocados todos. De hecho, faltaron algunos expresidentes municipales, entiendo que, que se les invitó. Este, sin embargo, creo que tiene que ser un llamado a la unidad, un llamado a ser equipo por Felipe carrillo Puerto, independientemente como dije en un principio de la afinidad política, eh, eh, o, o el partido que en el que militemos, hoy carrillo Puerto lo necesita unidos, con coincides, la experiencia de todos. Coincides que si hubiera venido Chacmés, pues esquivel hubiera sido la pasada de la discordia. Pues yo creo que eh, al Porque ser Porque él tiene como que un rencor ahí, ¿no? contra contra este, María Hernández. La verdad es que en lo personal no me ha no me ha dicho si, si hay algún resentimiento. No claro, que pienso, lo que ¿no? tú percibes. Pero es, a veces considero que es normal, a mí me pasó con él, este al terminar mi gobierno yo fui su regidora y también sí, él, sabe, él sabe bien. Él, él debió haberte pero... apoyado para que Ajá. tú ganaras y no te apoyó, él mismo lo dice, que es un, es, es lo más <risa> catastrófico, él mismo dice que él apoyó a María Hernández para llegar en lugar de haberte apoyado a ti, que tú eras del de la coalición del partido que, que le, lo te lo hizo ganar a él. Sí, y, y creo que es algo que tiene que, yo, yo he dicho, se le tiene que dar vuelta a la, a la página, ¿no? O sea, a lo mejor en algún momento fuimos con a veces no lo entendemos, que es algo que también manifesté claro. en la mesa. Algo que ha perjudicado a Carrillo Puerto es el tema de los celos políticos y del revanchismo político. Claro. Muchos proyectos quedan en el olvido, quedan en el baúl, porque quienes entran, ah, pues como lo hizo mi antecesor, yo no le doy continuidad. Y eso ha afectado, cosa que a veces no pasa en un tope blanco, no pasa en solidaridad. Hay proyectos integrales que, que van atendiendo a los presidentes que van llegando. Creo que tenemos que romper con eso, Felipe Claudio Puerto, para que realmente dejemos de ser el pueblo con el que somos vistos y, y, y seamos esa ciudad a la que hoy somos. Y si coincides que de aquí puede salir la próxima o el próximo gobernador. Sí, yo es algo que he manifestado anteriormente también. Es importante que en Quintana Roo haya un gobernante de la zona Maya. Claro, Carrillo Puerto sí. es el origen de Quintana Roo y nunca hemos tenido un gobernador quintana La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto aquí en Quintana Roo tuvo una reunión con siete o seis presidentes siete, municipales. Siete, siete. Siete, ¿verdad? Siete presidentes municipales. Esta reunión, pues bueno, fue oficial porque fue una invitación en la que iban a tratar el tema de, de la puerta. Mar. O la ventana al mar, como se le dice. Este, pero yo supongo que también tiene una connotación política. <risa> ¿O no? Pero siempre me ponen aprietos. <risa> no, hombre, que, Pues ya tienes la exclusiva, ¿no, Jonathan? Aquí al ladito donde... ¿Cómo te eh, trataron? Muy bien. La verdad ¿Sí? es de que todos están en, el mejor, en la mejor disposición de sumarle al desarrollo de Felipe Carrillo Puerto que esa es la, la, la intención prioritaria de esta, de esta reunión. Nos reúne, obviamente, un proyecto tan importante que pasó en manos de todos nosotros que es la puerta al mar, claro. de poder consolidarla y poder llevar la opinión, porque no solamente la puerta al mar, la puerta al mar va a traer con consigo pues temas de seguridad, temas de salud, de todo tipo, pero yo creo que, que tanto los expresidentes como tú perdón que te tutee, aprovecharon la coyuntura para decirse muchas cosas, ¿no? Pues, sí. Yo creo que había mucho que ellos querían decirte sí. y creo que hubo algo que tú les dijiste a ellos que Sí, claro, no. Yo creo que generalizado el tema del bacheo, como te decía el tema de seguridad. Seguramente hablar más adelante, ¿no? De las de las intenciones de continuidad. Todos coincidimos en que tres años son insuficientes para darle claro, eh, a un proyecto, y obviamente, ¿no? La, la idea es de que se sientan sumados, y que más adelante, ¿no? No solamente quede en una suma de gobierno, sino es una suma política que, que, que pueda darse de manera pero natural. ¿Pero estás de acuerdo que se sentían que no estaban siendo considerados? Por sí, amistad claro, amistad. claro, efectivamente. ¿no? De hecho, hasta el momento del speech, donde yo hablo eh, mucho de, de, de lo que pasó hace muchos años y repercute hoy en el presente, pero hablarles ¿no? de que no hablo de ellos en ese speech, sino de lo que... De Así de en la un pandemia, evento, que creo que fue de... de, de, de el, el, el, el, un informe o un aniversario. Después no fue en el, los primeros 100 días de, exacto de 100 días no los y... y hablar no hablar de lo que yo dije no de que de, de, de, del pasado pero pues obviamente ahorita tuve es, la oportunidad de platicar con ellos y de todo lo que ellos pudieron expresarme de lo que hicieron en sus gobiernos híjole y pues darte cuenta temas como el albergue estudiantil que me decía Paol y temas de de de, de de de calles que se lució con eso Sebastián Ullam este Eliseo cuando también tocó el tema de la puerta del mar este, bueno, el desarrollo que le tocó al profe Sebastián este, a sí, don Sebastián Canuel tuvo un desarrollo muy importante en sí. el tema agrícola, ¿no? Sí. Sobre todo en cuanto a mí ¿no? y, y todos teníamos una visión diferente, ¿no? El liceo está muy apegado al campo, el otro es este, más, más jurídico, este, social. A mí me toca Javier el en el deporte. Javier en el deporte. Yo creo que rescato esta, esta reunión, muy importante. Creo que era necesario en la etapa que lo estamos viviendo. ¿Cerraste ahorita. acuerdo político? con él? Sí, por supuesto. no Bueno, yo creo que no hay mejor eh, acuerdo político que le vaya bien a Felipe Carrillo Puerto. este eh, Creo que eh, saben de mis intenciones políticas claro, para continuidad el proyecto. Revisión. Les presenté por aquí a Joana hace rato que lo <risa> <tú> la viste, <risa> sí, sí, que, sí, los, la vi. que los saludó. Y, y todos coinciden claro. en que eh, el presidente ha hecho un buen trabajo por Felipe Carrillo Puerto, el presidente Andrés Manuel. Y que hoy hay una coyuntura importante política, que es un gobierno de Morena en el país, en el Estado y en Felipe Carrillo Puerto y hasta en el Congreso. ¿no? ¿Hubo cosas así ríspidas que te hayan incomodado? No, yo creo que, que, que muchas veces el temor de los presidentes es que les señalen en lo que están mal. Que es, que hoy caímos nada más en la propuesta, ¿no? Obviamente identificar cuáles son los problemas actuales, la inseguridad. Y, y no tomarlo mal, que esa es la parte Sí, porque Don Sebastián, por ejemplo Don Sebastián Canul es una guerrilla Sí, sí, sí y, y me imagino que sí, tenía también, cosas ahí adentro que quería decirte tarde o temprano sí. y que hoy se dio la oportunidad Sí, no y me lo expresaron, ¿eh? inclusive el, el sentir de sus familias en ese, en ese tenor y que les daba mucho gusto la verdad no se esperaba, también es una iniciativa eh, oportuna que, que coincidimos ahí con, con Hugo Flores, el regidor que tiene la Comisión de Desarrollo urbano claro. Y bueno, la idea, es, Jonathan, como lo he platicado contigo, es de no esperar los tiempos políticos o electorales para que esto se dé y comenzar la búsqueda desesperada, sino construir a base del resultado de gobierno al el que ellos puedan sumar. Y si eso da resultados, pues bueno, dale continuidad a su proyecto. Y es que muchas veces la gente, de los ciudadanos del norte, centro-norte de, de Quintana Roo, ven a los políticos del centro-sur como políticos que no tienen... Eh, las tablas que sí. ellos tienen y esto viene a colación de, de las gobernaturas ¿no? y sin embargo yo tengo una teoría y creo que Felipe Carrillo Puerto que fue el segundo municipio que se fundó en Quintana Roo tiene todas las tablas para poder de alguna manera gobernar sí. muy pronto sí. no, no, mí, no, ¿sabes? ¿sabes? claro, escalar a las diputaciones federales a las senadurías este, creo que hoy es una oportunidad muy importante para la zona maya ahora se nos une en la diputación federal Tulum pero yo creo que, que, que no solamente la ubicación pues, como nada, geográfica tú te ha dado la oportunidad a estas personas de hablar de lo que es política no solamente local, nacional ¿no? de cuánta gente ha venido aquí hoy me lo compartieron ellos justamente lo sabía por boca eh, de mi papá pero no hay nada como saberlo de boca de claro. cada uno de ellos que vivió esa experiencia ¿no? ¿Cómo te sentiste en esta reunión? ¿Te sentiste Muy bien. de, de un o sea, sí. ¿Va a haber ya unidad? De hecho el acuerdo principal fue en el tener esta reunión vamos a hacer una mesa de análisis en, en el programa del profesor Sebastián, para que la gente pueda escuchar todo eso de lo que platicamos Ullán, el, el, el profe Sebastián Ullán, uh -huh. para que ellos puedan escuchar todo lo que estamos hablando hoy aquí y realmente marcar esas, por ejemplo, mucha gente nos casa un pleito contra, contra, contra Paoli, contra los expositores, no, para nada ¿no? Y eso, eso me da pie a preguntarte, ¿por qué nos, no invitaron a Chacumecha, a José Esquivel? Ah, pues sí, fue una petición especial <risa> Yo creo que, que, que, que bueno, este, hay más que rescatar de las otras administraciones, de respeto, ¿no? Ya sabes que yo soy bien cuidadosa con eso. Sí, porque con con eso. una reunión de expresidentes y, y obviamente la pregunta es obligada, ¿no? ¿Por qué no un expresidente sí. eh, no aporta o es pues, necio sí. eh, o, o, o podía ser la manzana de la discordia? Eh, pues mira, yo quería un ambiente como el que hoy tuvimos, ¿no? Este, creo que muchos coincidimos en la época este, de la administración pasada, lo que se fue a hacer, como lo que decía Paoli, ¿no? que se perdió la, la carretera con Alep y eso sí yo lo puedo asegurar sí. que se dio por la entrega recepción. Hubo un descuido de esa administración. 19 millones de pesos que se perdieron, que ya estaban aprobados inclusive y que se tuvieron que reintegrar porque el recurso ya lo tenía el ayuntamiento. Wow. 19 millones cuando esa carretera cuesta 33 millones, imagínate un poquito más de la mitad, ya solo era cuestión de llegar y aportarle nosotros el otro... Ah pedacito, Pero bueno, como esas otras cosas, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eh, estábamos muy bien así. Pues yo, yo quiero agradecer... Que por no sé que vio tu programa yo, y por eso sí. me enteró. <risa> sí, me llamó hace ratito, ¿no? Este... José Esquivel. Y le, yo le pregunté, obviamente, ¿qué? ¿por qué no había sido invitado? Y me dijo, pues, estaba en Chetumal, que tenía, obviamente, muchas cosas ahí que me iba a decir en su momento, en una entrevista. Y, pues, bueno, ya lo escucharemos. Yo... Conozco bien su gobierno, sé cómo fue él como gobernante. Incluso cuando te hice la entrevista, dije, creo que hubo un halo de autoridad, autoritarismo en su gobierno. Pero bueno, ya me tocará a mí cuestionarlo a él también, ¿no? Como, como cuestiona a todos los que entrevisto, ¿no? Con esta franqueza y, y de una forma muy, muy clara sí. y transparente, ¿no? Y, y, y algo que, que me gusta es que no le a la salud. No, ya sabes. <risa> <risa> siempre tengo algo que contestar y estás en tu casa. Me da mucho gusto Muchas gracias, de, igual. Con más frecuencia en Carrillo, ¿eh? Que hay mucho no, que aquí, aquí vamos a estar trabajando siempre, todo el equipo trajimos a a todo el equipo de Cancún, traje al equipo de Chetumal. Y, y lo que nos interesa mucho es precisamente eso, ¿no? que, que el centro sur de Quintana Roo tenga la importancia en el norte como lo que realmente es, porque, porque no podemos dejar a un lado, no solamente porque Chetumal sea la capital de Quintana Roo, sino porque aquí fue donde se gestó la guerra de clases, aquí fue donde se reunió eh, todos los antecedentes para que Quintana Roo se creara y entonces, de aquí tiene que salir un gobernador. Primero, o gobernadora. primero de Dios. Querés que te oiga. Muchas gracias. Bueno, presidenta. gracias, mucho gusto, Jonathan. Ahí te dejo aquí. Mira, enfiladillo.